Ya. Unboxing. Como les gusta a todos decir, unboxing. Unboxing. Vamos a ver en qué condición llegó. La caja se ve bien. Aunque tiene ahí un caso Abramos nomás. Abramos nomás. Trae poquitos coche. Vamos a ¿Cómo me veo ahí? No se ve una mierda. Bro. Ayúdame, Gilda, a ver, si esto. Vamos a sacar todos los coches Uy, qué bueno. No me hables Oh, me no, no, Caja, debería haber venido con un... con un queso ¿sabes? Ya, ¿qué trae? acá Mira, estaba hasta acá en este, como un estuche Con llave y con el trémolo ¿Trae cuánto? Una, dos, tres, cuatro, cinco llaves Y ahí trae unas cositas de plástico que parece... Sí, son para el trémolo que tiene unas cositas de plástico ¿Lo veo ahí o no? No veo nada. Man. Unboxing. Unboxing. Castor. Vamos a sacarle el tiro. Aquí viene un certificado. Pablo... ¿Qué es lo que está? 40 puntos. ah no seguirlo. Manual Sacamos el tiro. Uno es adhesivo la serie de ese, ¿eh? lo guardamos ahí y vamos a ver cómo, cómo llegó, todo que verán partían dos pues tal ¿eh? a ver a ver la bolsita en la En otro video lo voy a hacer un review. En este no. En este la voy a abrir nomás. Una vez que haya llegado todo bien. Ay, no se ve. No me veo abriéndola. Ah. Ahí entonces. Ahí sí, la puedo. Y la sacamos. bolsa ya ahí está veamos okay. etiquetas, etiquetas etiquetas, etiquetas, esta viene viene cerrado está final y van bueno, RG550 de qué año eh? 22. Made in Japan. 550. Vamos a sacar estas cositas ya. Mucha etiquetita y cosas. Esto para ver que haya llegado en óptimas condiciones. Después lo voy a conectar. Esto es una inspección visual nomás. Inspección visual. Decía que eran gotos estos. Así ah, son gotos. Los clavijeros, los clavijeros son cotos. Eh, trae la plaquita aquí, van ¿vale? a saber qué quieran cómo es. Ya, pero no vamos a tocar, vamos a verla, ¿no? Quiero revisarla por todos lados. Trae estas chapas, o sea, lo, los colgadores son grandes. Mm, mira, no se le ve, se ve totalmente prístina. No tiene ninguna pifia en ninguna parte, al parecer. Las terminaciones están impecables. ¡Impecables! Aquí el diapasón. Se sienten aquí los trastes. Pues. Pero yo no soy tan exquisito con eso. ¿Está bien, final? No, bueno Por encima no se le ve ninguna raya, nada No, oh, se parece que llegó bien No tiene nada ¿Lo digo cuánto estamos? 6 de diciembre del 2022 RG-550 ¿Por qué quería tener esta guitarra? Voy a aprovechar de comentarle un poco Es una, porque es japonesa Es casi como una... Como una Prestige Ahí me van a retar todos los fanáticos Y me van a decir, no es como una Prestige Pero es casi como una Prestige Porque está hecha en la misma fábrica en Japón eh, Esa es una razón La otra razón es que, bueno el color está toda baja, me gusta este color. Y otra razón era por el trémolo, que es un edge. ¿Y qué pasa con los puentes edge? Dirán ustedes, yo estuve buscando cuáles eran los puentes más estables. Y este es uno de los puentes más estables y se puede hacer el flutter también con este puente. Que con el que tengo yo no se puede. Con el de la otra van es que tengo, que es una.. Que es un puente. Ah no claro, me acuerdo. Edge Pro 2 parece que es. Parece. No estoy seguro, a ver. Sí, Edge Pro 2. Edge Pro 2 es el puente que tiene mi RG 350DX. Y esta es una Edge, que se supone que es mejor. Bueno, de hecho es mejor. Ya. Es el unboxing de hoy día, está bien la guitarra, no tiene ninguna pifia, bien por los, los bonitos que lo mandaron. El mástil está súper suave, súper, es delgadito, no noto mucho la diferencia, es plano, súper plano. Los resortes están vibrando dentro. Voy a tener que ponerle un muerto bren. Queda vibrando No, está bonita. Bonita bonita. Es liviana, no tan liviana así. Es como todas las Ibanes que tengo. No, menos como la, la RGI. Tengo una RGI que es muy liviana, es la más liviana que tengo de todas mis guitarra. Ahora lo voy a conectar y después hago otro video. ¡Chao!